La autonomía de las personas de tercera edad es un reto del siglo XXI en políticas públicas, de acuerdo a los representantes de 20 países de Iberoamérica reunidos para debatir sobre el tema de la vejez. La autonomía personal de adultos mayores y personas con discapacidad fue tema de debate en un encuentro que reunió a representantes de 20 países de Iberoamérica. La actividad se realizó en Montevideo a iniciativa del Instituto de Mayores y Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad de España. La autonomía personal de esta población debe ser considerada un reto del siglo XXI en políticas públicas, de acuerdo a los presentes. La promoción y prevención a través de un sistema nacional de salud ha sido la apuesta fuerte de España para contribuir en el tema. El mismo cuenta con la llamada ventanilla única o primer nivel de atención, en el cual los médicos de familia responden a programas y protocolos específicos para prevenir el envejecimiento y lograr hábitos de vida saludable. El objetivo es mejorar la calidad de vida. Y eso comienza por de desarrollar programas desde la prevención de envejecimiento saludable, de empezar a reeducarnos nosotros mismos de cómo poder eh, tener esa prevención para retrasar lo más posible la, la, la, la posible dependencia. Pero eso implica también que desde los poderes públicos, desde las administraciones públicas, desde las entidades colaboradoras y desde la sociedad en su conjunto, generemos instrumentos, generemos recursos y generemos programas para esa promoción de la autonomía personal. Porque no solo es una calidad de vida para la propia persona y las familias, sino al final mejora la calidad de vida en conjunto de la sociedad. La tendencia de envejecimiento de la población es mundial. Es un indicador de esperanza de vida, por lo tanto, un dato positivo en lo que refiere a la población de un país, que se vuelve negativo cuando la calidad de vida no está contemplada. La discapacidad muchas veces está ligada a esta etapa de la vida. Si bien Uruguay aún no cuenta con un sistema nacional de cuidados, en el encuentro se resaltó el trabajo que se viene realizando de cara a su implementación. Se está viviendo más tiempo, pero en peores condiciones. Y esto es lo que parece estar pasando en, en América Latina. O sea, en el momento que se vive más, pero con peores condiciones de salud, ya hay que pensar uh, en los beneficios de eso todo. Por esto todo. Hay que, hay que y en el caso de Uruguay, es, uh, aunque la región latinoamericana va envejeciendo muy rápidamente, pero Uruguay está en la punta, o sea, es uno de los países más envejecidos donde realmente la cuestión de... Uh, del envejecimiento es importante, incluso es uno de los primeros países que tiene ya una, un programa de una política de cuidado más avanzada y, y, y ciertamente va a servir de, de ejemplo para otros países de la región. En el encuentro también se hizo referencia al aporte que las nuevas tecnologías de la comunicación e innovación pueden realizar para mejorar la autonomía personal. En este sentido, las políticas públicas deben dar un impulso que no solo facilite el acceso a estas herramientas, sino también la formación y educación para su uso. En cuanto a la realidad española, se hizo referencia a los cambios introducidos en instancias electorales. En España desde hace tiempo pues la, la, la emisión de votos en Braille pues hace que el colectivo de personas ciegas, por ejemplo, participe activamente en la elección de sus políticos, como cualquier otra persona, con los mismos derechos. También con las mismas obligaciones. No es un coste elevado, como decíamos, eh, el braille, la tecnología, la, tecnología decir, la información, al final no es un, un, un factor de excesivo coste. Eh, la, las nuevas tecnologías, muchas de ellas, son de bajo coste y, por lo tanto, el poner a disposición estos, estas actuaciones en, en la sociedad para las personas más vulnerables, pues lógicamente tiene un sentido de que esa participación mayoritaria redunda en el beneficio de las personas. La apertura de la conferencia estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, y del embajador de España en Uruguay, Roberto Varela.